Gracias por su presencia aquí en Andi. Por favor. Gracias. Bueno, hablamos de las opciones para los chicos ahora en vacaciones de invierno. Fabián Rubino está en una de ellas que tiene que ver con un lugar donde conservan a los animales. Y eso es lo más interesante. Fabián, contanos. No se vayan, no se vayan porque. No, no, estamos acá. Más o menos feos, sí, tal cual. No se vayan porque les voy a presentar a la más linda, a la más bella, la morocha. De este Maiken que la verdad la está rompiendo. Ya la estamos llamando. Vení vení vení, vení, vení, vení, vení. Vení, Ahí vamos, ahí vamos. está ah, fantástica!, te digo, ¿eh? Le vamos a dar unos cuantos besos. Puede fallar, ¿eh? como siempre decimos. Debe ser una morocha grandota por el tamaño de lo que Mira, ahí viene, uh, mira ahí viene. Mira, mira lo que es. Mira lo que es eso. Se llama Chico y nos va a abrir la boca un poquito acá para que nos dé un besito. Mira, está media regalona hoy, ¿eh? mira ahí está. vos Chico come bananas Y pesa, mira, está preocupada Porque en la última semana No me da bola, te digo En la última semana aumentó 40 kilos Ay, lo... está 40 kilos en eso una semana, que... sí, ¿Cómo se sí, eso? digamos Se fue un poquito de la dieta sí, Y en una semana, cual. 40 kilos Está, Mira lo que es esto Está estresada Cristian es nuestro cuidador Vos les tocás la, le metes la mano no. ¿Le metés la mano? ¿En serio? No, me muero, me muero Ahí está, mira, mira lo que es esto. Ahora, Fabi, tené cuidado porque Ay. los hipopótamos son animales muy territoriales y se dice que, por ejemplo, en África matan a más personas que un león, por ejemplo. ¿eh? Mirá, vos. No son mirá, animales así. Cristian, mirá, ella parece el una santa. Es el que sabe todo. Mirá, mirá las bananas. Peladas Uf. y enteras. Y se las devoran prácticamente lo que es, es la vedette de, del parque. Así es, es el animal más grande que tenemos acá, Chiku, una hembra de hipopótamo. Y lo que ustedes están viendo es, es el área de atrás de Temaikén, donde trabajamos con los animales. Este es el área de entrenamiento veterinario. Y donde día a día los cuidadores construimos una relación con los hipopótamos y así los podemos cuidar de esta manera que están viendo. ¿Saben cuánto pesa, chico? A ver, a ver, apuesten. Hoy la pesamos a la mañana. ¿Cuánto pesa? A ver, ¿estás pensando cuánto pesa? No sé, a ver, dos de... ¿700? Sí, 700. ¿700? Por ahí el barrio qué dice. A ver acá ¿El ¿qué barrio qué dice por ahí? ¿Cuánto pesa? Ah, vos, no, Darío y no porque lo sabe ¿Más de mil? Uy, Alexis, ¿vos qué decís? 1.250 ¿Guille? 1.310 eh, A ver, de Rolo 1.300 tengo precio Guillermo Bueno, 1.600 <risa> eh, no Mil soy... che, no, Menos más que a Guillermo no se le ocurrió que ponga la cabeza en la boca de... Ay, eh, me ha sido una, una buena chico, la... <risa> <risa> me ¿Cuánto que que no. Entra? Iba a traer la de José Hernández Iba a traer la de José Hernández pero no entra Eh... Tremendo Pesa... no, <risa> no, Es un chiste, José. Josecita amigo mío, te quiero Josecita amigo mío, ese es un amigo 1800 kilos Ah bueno, ah, bueno. nos quedamos todos cortísimos entonces eh. Pero mira lo que si es. estaba preocupada porque la última semana aumentó 40 Claro ¿Y qué le están haciendo ahí? Como un masaje es... en las encías, en los dientes, ¿qué, qué es lo que le hacen? Y eso es parte de los refuerzos que utilizamos. Cada vez que los animales se comportan bien o hacen un comportamiento, tenemos diferentes formas de recompensarlos, como con comida. Por ejemplo, a Chico enca le encanta la banana y la sandía. Sí. También el zapallo. Y otra gran forma de recompensar a nuestros hipopótamos es acariciarlos. Son los mismos. Una de no. las cosas que más les gusta a Chiku es que le rasquemos el paladar y la lengua. Es una de sus sensaciones favoritas. Y cada vez que se comporta bien, los cuidadores recompensamos a los hipos, no solo con comida, también con juguetes o caricias. Bueno, perfecto. Bueno, ahí la vemos al chico, eh? una, una belleza. Muchísimas gracias. Eh, y gracias también a Fabián Rubino. Bueno, ah, por... Yo justo iba, por... sí, iba, iba a poner la, la cabeza. Sí, que iba a poner la cabeza. Dale, ¿Puedo? dale, te esperamos, te esperamos. Sí, sí, sí. Si es para eso. <risa> ¿Viste? No, no, no. no <risa> bueno, no gracias, Fabi. No